Hola, buenos días, soy una ecuatoriano en Japón, estoy aquí en Kijabara y no tengo planes um, específicos uh, simplemente estoy dando las vueltas por aquí, por aquí y tal vez me encierren en otro café de internet para editar los videos uh, Encontré, no sé si sea de verdad, una katana y otros cuchillos Ya entré al café este, Lounge, se llama Galería. Galería es un parece que es un revendedor de objetos para computadoras gamers. Um, y lo interesante es que bueno tiene ciertas limitaciones para usar comparado con otros cafés que he entrado, pero este, voy a utilizar esta computadora uh, i9 de décima generación desbloqueada por overclocking GeForce RTX 2080 Ti y, do, y 32 GB de RAM, 2 cada uno con 16. El resto son o i7 el procesador o son i5 esas dos de ahí. Lo bueno es que uh, puedo coger como que cualquier teclado. Cualquier teclado de los que funcionen aquí. O cualquier teclado de los que funcionen acá. Y también cualquier mouse. Y yo los conecto y eso este, conforme yo me sienta cómodo. Eso es bueno, eso me gusta. Así que veamos cuál escojo. Es una tarde o cuanto menos agradable. No hace tanto frío ni tanto calor. Uh, y aquí voy en busca de otro café internet porque mis dos horas gratis ya se terminaron. <risa> café Moco. Me pregunto si Moco significa otra cosa en algún otro idioma. Mm. Todo casual. Uno pasa por aquí Javar, y se encuentra con este tipo de gigantescas pancartas. Genshin Impact. De hecho creo que este es un juego chino Camuflado como juego japonés Si es que escuché bien en alguna otra parte Estoy en esa estación de Akihabara Ahora que lo pienso no me he tomado alguna foto aquí Así que voy a buscar un spot Para ver en dónde um, me tomo una foto Antes ha cambiado esto Porque antes por aquí creo que era el café de AKB48 De AKB48 creo que si no era aquí Era acá Pero por aquí era el... El el café de AKB48 no sé qué pasó ha cambiado eso si sí, estás perdido la pantalla se activa y um, la ¿Cómo se dice? La responsable. Es un, un, un carácter en 2.5 dimensiones. Te, te voy a guiar en representación de nuestro personal de la estación. <ríe> Guíame a donde quieras que te voy a seguir a donde sea. Sakae Dori, calle Sakae. Deben haber tiendas tiendas y restaurantes de lado a lado. Estoy en la estación de Takano Baba buscando otro café internet que estaba viendo por internet. Ya me vine a otro este ca café internet de gamers. Miren, las computadoras están en la parte de arriba. Y estas son las famosas Alienware. Alienware. Miren esta hermosura. Tal vez solamente sea yo el que se excita por estas cosas. Siempre quise una Alienware. Miren, Alienware está en todas partes. Y estoy a punto de utilizar una de estas. Así que me muero de ganas por probar esto. Voy a acercarme a mi asiento a ver mi computadora. Este es mi asiento y mi computadora. Yay. Carajo, estoy descargando a 85 megas por segundo, 86, casi a 100 giga, a 100 megas por segundo. Ves, para eso necesitas un plan de que 100 Gbps o más. Puedo bajar más de 20 gigas en menos del que cante un gallo, maldición. Uah. Nomono. Es un restaurante llamado Nomono, pero si lo ven, seguramente verán una carita. Esos dos churitos son los ojos y el mo en el medio es la nariz. Uh, Vinimos a un izakaya. Tiene tres pisos, estamos en el tercer piso. Hay mucha gente y todos están comiendo ahora. Um, no sé si me escuchen. Este, ordenamos eh, por 50 yenes. Por 50 yenes eh, ordenamos estos pequeños aperitivos. Esto es piel de pollo. Hecho en kushi. más? Lo siguiente que voy a comer es arroz. Con huevo crudo, algas. Eh, pescado bonito. Así se llama bonito y cebollas. Voy a poner salsa de soya y lo mezclo y se come. Y todo aquí más. Esta pancarta se ve bonita. a no, entra ese movió. El personaje se ve chiquito y bonito. Ya les voy a mostrar. Este personaje de aquí. Uh, no sé, creo que no te estoy algo interesante. Uh, los baños están representados por los colores azul para hombres, rojo para mujeres y verde para este, personas con habilidades especiales. Y hablando de habilidades especiales, esto es lo que me llama la atención. Para hombres dice danškšožetu, tocado, retocador, tocador para hombres. Después tenemos en rojo tocador para mujeres Kishoshitsu. y en verde tenemos takino Kishoshitsu, retocador o tocador para personas con habilidades con muchas habilidades. Nosotros lo decimos personas con habilidades especiales. Aquí lo llaman en japonés esto, personas con, con muchas habilidades, por alguna razón. En vez de decir discapacitados, porque intentan no usar esa palabra en muchos idiomas. Para evitar problemas. Soto, ya empezó a llover un poquito. Y antes de que me caiga más Yo, lluvia, ah, creo que voy a terminar el día de hoy. Gracias por acompañarme hoy también. Espero más. Siento que para mí fue productivo, pero no sé cómo se vea esto al final de los en mis videos, porque lo único que hice fue quedarme otra vez en un café internet sentado casi todo el día. Eh, igualmente, gracias por acompañarme y espero poder seguir compartiendo mis aventuras por aquí en las países del naciente. Esto fue un ecuatoriano en Japón. Por ahora, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Otsukares, hombres! Buenas noches.